Tú el motivo por quien vive mi alma, y no hay una noche que no me despele. Tú eres el motivo por quien vive mi alma, y no hay una noche que no me despele. Tú eres la culpable que yo no tenga calma, y eres responsable si este hombre se muere. Tú eres la culpable que yo no tenga calma y yo eres responsable si este hombre se muere. Para Juan Camilo Rodríguez y su sobrina Luciana, nuestros seguidores. Hay muchas mujeres bonitas en la vida, pero como tú, yo no he visto. mujeres bonitas en la vida pero como tú yo no he visto ninguna tú sabes mujer que por ti doy la vida y tengo la esperanza que sea mi fortuna tú sabes mujer que por ti doy la vida y tengo la esperanza que sea mi fortuna El opómetra Juan Carlos Rodríguez Gracias por su varios días que no te dio mi vida y tanto pensarte a mí me está matando. Ya son varios días que no te dio mi vida y tanto pensarte a mí me está matando. Dame el reconcilio pa' que sane mi herida, si tú me lo das nos seguimos amando. Me reconcilio, pa' que sane mi herida. Si tú me lo das, nos seguimos amando.